Colombia Cycling es una empresa que hace turismo en bicicleta para extranjeros. Hemos tenido hasta ahora 300 ciclistas, 21 nacionalidades, subido Letras el año pasado 15 veces, recorridos en Boyacá, Eje Cafetero, Antioquia, Letras. Hace poco menos de un año lanzamos un nuevo proyecto que es una casa para ciclistas. Es una casa diseñada por un ciclista apasionado y, y a mí que me encantan los detalles y me encanta coger a todas las personas, hacer amigos y, y pues hacer que se sientan bien y recibir visitas, entonces hemos logrado que esta casa sea eso. Este reto de este fin de semana me deja un aprendizaje en el tema de, de que casi todo para mí está en la cabeza, incluso en un deporte tan duro y tan físico como este, los miedos a la bajada, los miedos a la subida, los miedos a los repechos, los miedos al destapado, están en la cabeza, uno. Dos, el 50% es entrenamiento, el otro 50% es técnica, y eso lo están trabajando muy poquito los nuevos ciclistas. Primero, acomódense bien en su bicicleta, sepan pararse, moverse en el lote, coger caramañolas, coger ruedas, coger bajadas, coger subidas, coger repechos, pero eso me enseña este reto, hay gente que ha venido trabajando y entrenando muy duro, y les dio bastante duro. Aquí es sentirse en casa con su bici, sin nada, o sea, sin ningún impedimento, pero con todas las cosas que un ciclista necesita para sentirse bien, con todo el confort en todas las habitaciones, con estándar de calidad internacional y con lo más importante, que es un espacio súper acogedor para que se sientan como en casa. Nosotros decimos que es como el hogar lejos de casa. y adicionalmente en una región que está a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar que permite que puedan estar súper bien entrenando en altura para que regresen a sus casas o continúan aquí mismo en Colombia sus entrenamientos en un espacio que tiene las carreteras y las montadas más bacanas con los mejores paisajes, todo alrededor del espacio de la casa. Queremos invitar a gente a nivel nacional de Bogotá, de Barranquilla, Montería, Cali, Cartagena, eh, de todas partes de Colombia, a que vengan y se reten un fin de semana en las montañas de Antioquia.